Hola qué tal, los saludo de nuevamente su amigo Eduardo Corona con un nuevo video tutorial En este caso lo que vamos a aprender a hacer es subir archivos a, a la base de datos a través de una página web Vamos a estar utilizando ASP.NET y vamos a estar utilizando el mismo código que hice en el video pasado eh, Como podrán darse cuenta, eh, pues se agregaron al código dos archivos es una clase dentro del proyecto Data Access que se llama Archivo y un formulario que se llama Upload dentro del proyecto Ws Tutorial recordemos que en el video pasado pues dijimos que eh, para usar LINQ eh, pues es necesario bueno en este caso yo lo que hice fue dividir el proyecto en dos y en uno va a estar Van a estar las clases que van a estar haciendo las consultas a las bases de datos. Y pues ya en el, en el proyecto web, pues únicamente estoy referenciando hacia esta librería que al final pues termina siendo un data access.dll que aquí lo ven. Ok. Eh, bueno, lo primero que nada, lo primero que nada lo que hice fue crear la tabla en la base de datos. Yo la llamé archivo. Y los campos que yo declaré para este proyecto fueron archivo ID, el nombre, la extensión del archivo, el archivo y la fecha en la que yo subí el, el archivo. Vemos que estoy aquí haciendo un select todo hacia esta tabla y yo pues ya subí tres archivos con tres extensiones diferentes. Y, y aquí vemos los nombres, aquí vemos las extensiones y aquí vemos el archivo. ¿no? Bueno. Una vez que yo ejecuté esta consulta en la base de datos, pues ahora sí, ya puedo guardar archivos acá. Pero pues ahora cuen, eh, pues es necesario decirle a Sichar en este caso en Visual Studio, hacer en c pues la función de subir el archivo. Bueno, eh, lo primero que hice yo pues fue agregarle una nueva clase en Data Access, clic derecho, agregar clase y yo la llamé archivo, como ven acá. Posteriormente a Archivo lo que yo hice fue agregarle estas dos librerías de acá Para poder usar LinkQ Una es System Data LinkQ Mapping y la otra es System Data LinkQ SQL Client Posteriormente yo le dije a esta clase Pues que va a estar referenciada a una tabla en mi base de datos que se llama Archivo Eso lo estoy haciendo en esta línea de aquí Bien, ahora pues lo que toca es hacer lo mismo de siempre, ¿no? Declarar las propiedades, eh, pues diciéndole que sean iguales a las columnas que yo tengo declaradas en la base de datos. Vemos que es archivo ID, nombre, extensión, archivo y fecha. Aquí están, archivo ID, nombre, extensión, file y fecha. Bueno, yo aquí la llamé file, ¿por qué? Pues porque no puedo declarar la propiedad del mismo nombre de, eh, de cómo llamé la clase. Por eso aquí yo en la columna pues le estoy declarando que el nombre al que va a referenciar esta propiedad hacia la base de datos pues va a ser archivo. Eh, es importante decirle que el archivo ID pues es una, es una columna que se genera automáticamente por la base de datos y que aparte de esto pues es la primary key. Como ven aquí está. Eh, declarado eh, como primary key y pues como un auto incrementable por decir que es un identity bueno, ahora que yo declaré las propiedades, pues ahora toca hacer el método, eh, ahí disculpen por el celular, me sonó ahí, me sí. llegó me un mensajito eh, ahora toca hacer el método y el método me va a regresar eh, un objeto de tipo archivo o sea, de la clase y este método pues vemos que tiene unos parámetros son tres nada más va a ser el nombre del archivo la extensión y el archivo que nosotros estamos subiendo estamos haciendo uso de la manager db para instanciar la conexión a la base de datos acuérdense que en la manager db pues aquí tenemos la cadena conexión a... que vamos a estar utilizando para conectarnos al servidor donde vamos a guardar los archivos y eh, pues ya después de que le decimos a qué conexión vamos a estar utilizando pues ahora toca pasarle los parámetros a las propiedades que nosotros declaramos en esta clase y aquí lo vemos el nombre pues va ligado al parámetro nombre la extensión va ligada al parámetro extensión el archivo va ligado al parámetro archivo y la fecha pues es un daytime now ¿no? o sea en el momento en el que se vaya a ejecutar este método Posteriormente pues vemos que eh, nosotros estamos haciendo uso de un insert on submit para decirle que vamos a estar haciendo un insert en, eh, a través del incube. Eh, le estamos pasando como parámetro al método de insert on submit el, el, la instancia del, de la clase archivo y aquí con sus, con sus propiedades ya definidas y posteriormente pues estamos mandando llamar el método submitChange que dice que calcula el conjunto de objetos modificados que se va a insertar bla bla bla bla bla bla lo que hace este método de aquí es simplemente ejecuta la consulta a la base de datos y si todo sale bien pues pasaría a la siguiente línea de acá ¿no? okay. este es el método vemos que son eh, muy pequeñas líneas inclusive pues aquí son muchas porque yo lo estoy separando por por un espacio eh, pero pues pudieran haber estado así también todas juntitas, así como lo voy a hacer ahorita y pues como vemos son muy pocas líneas de código las que se usan en LinkQ, y pues todo está bien fácil eh, eso fue lo que hice yo en la en la clase de archivo y luego en, la, en el formulario que se llama WAD pues primero que nada yo tuve que agregar el control con el que voy a subir el, el archivo Que es un file upload de ASP Lo llamé Foo archivo fu por file upload Y archivo pues porque va a ser el archivo que voy a subir eh, Y agregué también un botón Con el que yo voy a ejecutar La orden de que el archivo se suba Lo llamé btn aceptar Le puse un texto de aceptar Y aquí vemos que tiene su método onclick ahora voy a pasar al código behind y en el código behind vemos que en el botón aceptar clic, pues yo tengo este código de acá en la primera línea yo lo que estoy haciendo es declarar una variable de, es, un, es un arreglo de bytes que se llama archivo lo estoy declarando como nulo y luego hago una pregunta la pregunta que hace aquí eh, es si archivo tiene un archivo o sea que si el usuario agregó el archivo correctamente y esto lo está detectando que, que en realidad tiene algo, el control, pues entonces va a entrar acá. Y esta línea de aquí nos sirve para detectar la extensión del archivo que esta persona está subiendo. La segunda línea nos dice que nos va a servir para agarrar el nombre del archivo sin extensión. Y me está diciendo, miren, devuelve el nombre de archivo y la cadena de ruta de acceso especificada sin la extensión. Y el de arriba me devuelve la extensión del archivo. Ok. Bueno, una vez que ya tengo el nombre y la extensión, ahora toca desmenuzar el archivo este en un arreglo de bytes a través de el, eh, del file bytes del fu archivo. Y se lo estoy asignando. Al, a la variable archivo que yo declaré acá arriba Bueno, una vez que ya tengo estas tres eh, variables de aquí Pues ahora sí toca mandar llamar al método Y les voy a pasar esas tres variables al método para, para que haga el procedimiento completo Lo voy a correr para que vean cómo funciona Voy a poner un punto de interrupción aquí Voy a correr el proyecto Aquí yo ya lo tengo Nada más voy a cerrar esta ventana de acá Bueno, lo voy a dejar abierto Vamos a seleccionar un archivo eh, Voy a seleccionar ¿Qué será bueno? Eh, a ver... Este de aquí Vamos a ver cuánto pesa Pesa 2 megas Vemos que se llama Giant Dried Ice Bubble Experiment Le voy a dar a abrir Aquí está Ahora vamos a darle clic a botón aceptar entra el punto de interrupción voy a la siguiente instrucción voy a la siguiente instrucción aquí es donde verifica que efectivamente aquí en este control haya un archivo aquí tiene que dar true paso a la siguiente instrucción y aquí está true entra en los corchetes estos de acá y en las en las llaves perdón Paso a la siguiente instrucción, vamos a leer ahora la extensión del archivo, paso a la siguiente, aquí me está diciendo que es un mp3, ok, ahora vamos a ver el nombre, el nombre del archivo es ese que les dije, high and dry ice bubble experiment, y ahora vamos a desmenuzar el archivo en un arreglo de bytes, y lo vamos a asignar a la variable que llamamos archivo, y aquí lo vemos, todo esto que está aquí, todos estos numeritos que están acá, pues es nuestro archivo ya todo eh, separado. Todo esto que vemos aquí. Vemos que tiene una longitud de 2.246.270. Eh, nuestro archivo pesaba como un poquito más de 2 megas, ¿no? Entonces aquí yo tengo una página que es una calculadora de bytes y vamos a meterle ese número que nos dice aquí para ver que efectivamente sea correcto 2246, 2246, 270, le damos calcular y ahí está, ¿no? me está diciendo que el archivo pesa 2.14 megas y eso era lo que pesaba nuestro archivo eh, pasamos a la siguiente línea te voy a dar F11 bueno ustedes le pueden dar F11 yo no porque si no se para de grabar entramos ahora a la a la clase archivo para ejecutar el método aquí están los parámetros si pasas el mouse sobre los los parámetros pues te puedes dar cuenta que ahí están eh, las cosas que asignamos desde el web form pasamos a la siguiente instrucción aquí lo que hacemos es le asignamos los parámetros a las propiedades de la clase archivo pasamos a la siguiente instrucción mandamos a hacer el insert y si se dan cuenta en el intelli trace aquí se van haciendo paso a paso todas las cosas que nosotros estamos haciendo, de, eh, bueno, que está haciendo eh, Visual Studio y el compilador, pues para que todo esto pueda funcionar. Vemos que aquí se está registrando todo paso a paso, de, desde que se da clic en el botón aceptar, pues van paso a paso el IntelliTrace diciéndonos todo lo que está sucediendo. Y es muy importante que ustedes esta parte de aquí la usen, pues para que vayan viendo cómo funciona su programa y pues para que vayan entendiendo cómo es esto de la programación. Mucha gente, inclusive yo antes, esto de aquí no lo tomaba en cuenta. Es más, lo ignoraba porque no sabía para qué servía. Pero eh, una vez que ustedes van entendiendo para qué o qué es lo que dice aquí, pues ustedes le pueden dar un buen uso y pueden ir ent entendiendo mejor cómo es que funciona su programa. Le voy a dar eh, paso a la siguiente instrucción para que vean el evento que se va a registrar aquí. Ok, si se dan cuenta, vemos que se registró este evento. Y el evento, como ven, es un insert into archivo. Y se le están pasando los parámetros que yo eh, y utilicé aquí en el método. Eh, y se está haciendo lo que es la consulta a la base de datos, y aquí se le está diciendo dónde. Eh, se van a ejecutar esta, esta consulta, en qué servidor, aquí vemos que es el data source pues es mi computadora y estoy usando la seguridad integrada y la base de datos pues se llama WS Tutorial acá está WS Tutorial y aquí vemos pues la consulta a la base de datos en esta parte de aquí les puedo apostar a que muchos de ustedes no sabían esto bueno, eh, aquí le voy a dar clic en continuar en, me va a retornar este método un, un tipo archivo, voy a pasar el mouse, si se dan cuenta, pues aquí me salen todas las cosas que yo le pasé al método, pero hay una cosa que yo no le pasé y que se genera automáticamente, que es el ID. El archivo ID recordemos que está declarado como generado automático por la base de datos. Bueno. Pues aquí nosotros ya lo estamos obteniendo. Ya estamos, ya estamos viendo cuál es el ID que se le asignó a, a este archivo. Y vemos que es el número 4. Le vamos a dar clic en continuar. Y ahora sí, el archivo ya está guardado en nuestra base de datos. Y pues vamos a hacer un select para ver que sea cierto esto que se guardó el archivo. Para que vean que no le estoy echando mentiras. Le voy a dar clic en ejecutar. Y ahí está, ¿no? el archivo id4 el nombre del archivo la extensión y esto que se ve acá pues es nuestro archivo ya eh, como, eh, como quien dice desmenuzado y metido a la fuerza en la base de datos y, y ya no está como nosotros lo vemos en, en así en normal en nuestra computadora sino que ahora ya está metido como como un bar binari dentro de la base de datos okay. Eh, voy a parar el proyecto para enseñarles algo eh, por default el web config de nuestro IIS viene configurado para que no puedan subir creo que más de un megabyte eh, a través de la, del file upload. entonces nosotros necesitamos cambiarle ese valor con esto de aquí, con esta línea de aquí y yo aquí le estoy diciendo pues que acepte hasta 15 megabytes de subida, entonces, ya si ustedes quieren subir archivos que pesen más de 15 megabytes, pues es necesario que ustedes modifiquen este valor de aquí. Sale. Si ustedes, por ejemplo, suben un archivo que pese 5 megas eh, y no modifican esto, eh, pues la aplicación les va a mandar un error. Sale. Eh, bueno, eh, por mi parte, esto va a ser todo. Eh, creo que sí quedó explicado todo de manera correcta. Aquí para poder hacer uso de la, del método eh, agregar archivo, pues aquí yo tuve que mandar llamar la librería del proyecto que yo mismo creé, que es Data Access. Entonces si yo no hubiera agregado esto de aquí, pues yo no hubiera podido haber usado este método acá. Eh, en el próximo video tutorial eh, nos tocará ahora descargar los archivos que ya subimos a la base de datos con todo y su extensión y posteriormente les voy a enseñar cómo subir imágenes a la base de datos y cómo recuperar esas imágenes y mostrarlas como imágenes en base 64 no mucha gente, bueno, las, las, las los principiantes en programación pues no saben cómo hacer eso y eso lo vamos a estar haciendo en el próximo video Salen. Por mi parte es todo, les agradezco que sigan viendo mis videos, les agradezco a todas esas personas que me han estado echando apoyos, diciéndome que son de ayuda, de grande ayuda mis videos para ustedes, en verdad eso me hace sentir a mí muy bien. Les agradezco que me sigan y que le den like a mis videos y que compartan mis videos con sus amigos programadores que andan pues un poquito verdes, que les falta todavía aprender ciertas cosas recuerden que la mejor herramienta que ustedes tienen es internet pregúntenle a google cómo se hacen las cosas aprendan a manipular el código de las demás personas porque al fin y al cabo eso es lo que hacemos todos yo lo que hago así como lo están viendo ustedes en este video tutorial yo voy y busco en internet cómo se hacen las cosas pero por lo general yo siempre me encuentro las cosas no como yo quiero que funcionen. Lo que me toca hacer a mí entonces es manipular el código de los demás y adaptarlo a como yo quiero que funcione ese código. Eso es lo que tienen que hacer ustedes también. Salen. Recuerden que estoy eh, para servirles con sus dudas. No hago programas no, para ustedes completos, solamente resuelvo dudas porque mucha gente me pide que les haga sistemas. Yo no hago eso. Eh, porque yo cobro por hacer sistemas Entonces simplemente puedo resolverle sus dudas Y con muchísimo gusto De, de, de programadora a programador Les echo la mano con eso ¿Sale? Nos vemos en el próximo video tutorial Hasta luego